Ahí viene el pollo que está caro y que ya se va a escasear y a propósito de pollo vamos a hablar de nuestro tema central de este tema Se llama Newscastle o gripe aviar ¿Qué pasa con los pollos dominicanos y qué tan seguro es comer esa carne en estos días? Miren las imágenes que les traemos Se trata de la enfermedad Newscastle y no influenza aviar la que ha afectado y provocado la muerte de miles de pollos y gallinas en el país durante los últimos cuatro meses, según aclaró el ministro de Agricultura, Osmar Benítez. Benítez atribuyó el brote de la enfermedad en zonas del Cibao Central a la falta de seguimiento al programa de vacunación de pollos por parte de los productores tratando de ahorrarse unos pesos. Vamos a ver las declaraciones del ministro. Bueno, estamos muy preocupados porque según estamos viendo la cosa, eh, estamos que no nos atrevemos a decir que vamos a... Bueno, nosotros atendimos un llamado de los productores que nos indicaron que querían que nosotros visitáramos eh, sus granjas para confirmar lo que ya sabemos, pero la gente quería que uno que viniéramos, pues ¿por qué no? Y ayer tuve una reunión con ellos y dije, voy para allá mañana. Y estoy aquí, he hablado con ellos, más que ver las granjas vacías, los pollos muertos. A mí me interesa ver la gente. Y aquí he visto muchísimos productores pequeños que ayer no estuvieron en la reunión. Y aquí he hablado con ellos. Y lo que le he dicho, lo que dije el primer día, cuando me llamaron en diciembre. Le dije, vamos a respaldar como gobierno a que los productores de pollo pequeños recuperen su actividad productiva para que ellos puedan criar sus pollitos, vender sus pollitos, ganarse su dinerito y seguir viviendo decentemente. Entonces, es, el gobierno no cría pollos, el gobierno no vacuna pollos. Ya hemos visto que ha habido algunos algunas descuidos involuntarios, inadvertencias. Aquí han dicho algunos agricultores que si, que si ellos tuvieran una información... Quizás hubieran evitado esas cosas, bueno, pero ya pasó. Ante el hecho, ahora lo que corresponde, a los pequeños, 10.000 pollitos hacia abajo, que podamos, vamos a confirmarlo, vamos a preguntarle hasta la iglesia, a todo el mundo, confirmado, entonces vamos a buscar la forma para que puedan reponer sus aves y comenzar a criar de nuevo, y vuelvan a su vida normal. El gobierno tiene un compromiso con los agricultores del país, el presidente Medina ha demostrado en siete años y medio de gobierno que tiene, que es un presidente comprometido con el sector de hecho tan comprometido está que me dijo yo quiero bueno esta enfermedad del new caso eh, o, eh, es una zoonosis así se llama muy leve o sea una enfermedad animal que puede infectar a los humanos y puede causar conjuntivitis en el hombre pero suele ser muy leve y muy limitada pero como quiera afecta lo que quiere decir que el Newcastle no es algo para dejarlo pasar. Eh, no sé si es a la misma enfermedad que la gente llama el seco en el uh -huh. lenguaje campesino, sí. lenguaje popular. Eso es, es, eso. La sí, es la misma sí, enfermedad, sí, es la misma enfermedad el seco. Sí. En el campo le conocen como el seco. Exacto. Uh -huh. Yo tengo la experiencia porque incluso a mí se me han muerto más de 60 gallinas eh, eh, en, en naranjo dulce. Eh, de Todo lo que tenía, todos los animales, todas las aves que tenía, me quedan cuatro guineas y una sí. pajuila ¿Y, claro. y en la es, zona y en esa zona por ahí también todo, todo el mundo ¿Eh? ha sufrido de eso, la eso en de la, la zona tuya en el aguacate sí, también en mi casa eh, hay tengo, un amigo, tengo un amigo que perdió millones de pesos en gallos de sí, pelea sí, sí. o sea eh, una, y, es una enfermedad amado que está por encima del 50% la mortalidad se deja de, eh, si es de ponedora deja de poner huevo hay poca ingesta de alimento ninguna le da también un tipo de diarrea como verdoso por falta de ingesta de alimentos. Es decir, alimentos. que ahora posiblemente se va a escasear el... Es, eh, bueno, de sí, hecho, se va a escasear la carne claro. del pollo y se va a escasear sí. también sí. lo... Huerto. Esta enfermedad que es viral, una de la familia Misovirus, tiene como particularidad que el único control es con vacunas y se deben de hacer tres vacunas. Una al inicio una a la, a, lo, a la dos semanas a la primero a la semana y luego a la cuarta a la, a la tercera semana. Pero qué pasa que entonces porque yo veo que por ejemplo en el caso de, de mi casa de, de la casa de mi madre. Hace más de un mes que, que las gallinas estaban enfermas. y De hecho, ya me lo dijo, que se estaban muriendo las gallinas porque estaban enfermas. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué el Estado no interviene, el gobierno ver, no Ahí lo, lo vamos a hablar... Eh, Ahorita vamos... Lo vamos a hablar porque eso, porque tengo porque yo una estoy, información... Porque yo estoy totalmente de en desacuerdo la, con el, el Colegio ministro. de Veterinarios Dominicanos. Ah, perfecto. Eh, vamos a ver a Arismendi, la antigua, que está en, el, en, está en el mercado público, ¿no? Bueno, vamos a hablar en lo que Arismendi se prepara para darnos la información del mercado público. Mira... Me contaba un miembro de la, del, del, del departamento de sanidad no, de, animal no, de, de, de, del o colegio, de los veterinarios, o del colegio yeah. o asociación de veterinarios, sí, sí. me comentaba que uno de los problemas que hay con el seco, bueno en ese momento yo sabía que se llamaba el seco, ¿no? Sí. ahora sé que se llama Newcastle que es la, sí. la, el nombre Newscartle. correcto, bueno la cuestión es que me decía él que hay un enfrentamiento entre el laboratorio veterinario dominicano, que por cierto eh, eh, preparaba una de las mejores vacunas que se preparaban en Centroamérica y el Caribe. Así es, así es. Y ese enfrentamiento se da con la directora o encargada de salud animal de la República Dominicana por un asunto de protagonismo, por un asunto de tirijala, por un asunto de... Eh, esos enfrentamientos Burocracia. que se dan... Exacto. Y falta ¿Qué ha de hecho, planificación. ¿Qué ha hecho? Exacto. ¿Qué ha hecho ella? Que ha ahogado el laboratorio. Y el laboratorio, porque yo fui, cuando mis gallinas comenzaron a morirse, me dijeron, vea ve aquí a... Ah, a el Ministerio de Agricultura. ¿Cómo, ¿Cómo, ¿Cómo así que ahogó el laboratorio, Amado? Y no hay porque vacunas. La, porque no hay vacunas. El, el laboratorio dominicano hacía las mejores vacunas de Centroamérica. Vamos a continuar cuando regresemos. Ahí está en pantalla Arismendi la antigua. Wow. Hey, oh, hey, oh. hey, oh, oh. Arismendi adelante. Felicidades adelante, del de buenos días Arismendi. Dale, buenos días. Buenos días. <risa> <risa> <risa> Muchísimas gracias a todos los presentes en el estudio y gracias a todas esas personas que cada día sintonizan toda la programación de Medios Telenor en la mañana de este viernes, donde la ciudad del Jaya ha sido bendecida con una rica llovista. En estos precisos momentos nos encontramos en el mercado municipal, específicamente en el área de donde se vende el producto de la carne de pollo, donde a tempranas horas de hoy eh, se puede percatar una un lento flujo de personas. ...en esta área donde se vende el pollo... ...recordar que se ha formado todo un avispero... ...por esta enfermedad de Newcastle... ...la cual ha cobrado la vida de miles y miles de unidades de pollo... ...vamos a conversar con uno de los vendedores de acá, de esta zona... ...para ver cómo andan la venda, las ventas... ...cómo ha estado fluyendo todo en la mañana de hoy... ¿Cuál es su nombre? Ariel... La venta ha estado muy floja... ...debido a la enfermedad que se está diciendo de los pollos... ...y el precio del pollo ha estado demasiado elevado. ¿A ¿Cómo se vendía antes el precio del pollo? El precio del pollo, 45. ¿Y ahora cómo se está vendiendo? A 55. ¿Y para, para los colmados, cuál es el precio que se tiene? 53. Bien, ahí escucharon a unos de los vendedores... ...de esta zona del mercado municipal... ...donde repetimos... Eh, ...han expresado que la venta de pollo ha estado totalmente por el suelo. Vamos a tratar de conversar con algún otro vendedor de la zona... ...para ver cómo anda eh, la zona por acá, cómo está la venta de pollo... ...en este mercado municipal de San Francisco de Macorís. Recordar que en el día de ayer el director de Agriculturas Omar Benítez... Estuvo visitando la provincia Espaillat, una de las principales provincias eh, de producción avícola. Y este decía que el ministerio ha preparado un plan inmediato para darle respuesta contundente a esta problemática. Caballero, ¿su nombre? Michael Mendoza. Michael, ¿cómo han estado las ventas de pollo? La venta de los pollo está caro, todo En el día de hoy, en estos últimos días, ¿cómo ha estado la venta? ¿Las personas han venido a comprar? La gente no está comprando nada. ¿Por qué? No sé, no está que tocar. ¿A cómo está la libra? ¿Cómo la está vendiendo? La polla está dando a 55, a 57. O sea que eh, la, la rebaja de, de las ventas vino antes de la enfermedad o después de la enfermedad. No, no tiene nada de enfermedad. Eso pasa que hay, hay granjeros que se descuidan de la granja. Y no le meten la medicina que tienen y se descuidan. Y no hay nada de enfermedad, nada. Pero están, ventas, las, están bajas las ventas. Las ventas están en el suelo. Bien, ahí lograron escuchar las declaraciones de otras de las personas que tradicionalmente se apuestan en esta zona del mercado municipal de San Francisco de Macorís para lo que es la venta de pollo. Ahí pueden observar en las imágenes una tímida eh, fluidez de personas se han dado cita a este mercado municipal para comprar la carne de pollo. Vamos a tratar de conversar con esta señora, a ver si quiere. Señora, estamos transmitiendo completamente en vivo para el canal 10 de Telenor. ¿Cómo se siente? Muy bien, gracias. ¿Cuál es su nombre? Carmen. Carmen, el precio del pollo. ¿cómo se llama? Que no sé, ahora porque yo tenía mucho que no compraba. Eh, ¿Y está enterada de, de, la, de la, la enfermedad y eso? Sí, He estado enterada de que se han estado muriendo todos eh, los pollos ahora. Bien, ahí lograron escuchar unas una de las personas que se dio cita acá a este mercado municipal de San Francisco de Macorís para realizar la compra del pollo. De mi parte, es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio. Desgracia. De bueno, señores, ahí ustedes vieron cómo está cómo están las actividades alrededor de la venta de pollo en el mercado y lo que opinan los vendedores y lo que opina el público. Mira, Amado, déjame terminar la idea, sí, sí, Fulvio, con el no, perdón cómo tuyo. Cómo. Cuando nos íbamos, eh, estábamos hablando de lo que estaba pasando entre el laboratorio veterinario y el, el la, la encargado, el o el director de salud animal de la República Dominicana. Ese enfrentamiento ha provocado que el laboratorio, que repito, fabricaba una de las mejores vacunas que se hacían en, en Centroamérica y el Caribe. Ese laboratorio se vio ahogado económicamente porque quien tiene que subvencionar lo que hace ese laboratorio es el departamento. El, el ministerio. Eh, exactamente. Y el departamento de Sanidad Animal. Exactamente, el departamento de Sanidad Animal. Al ahogarlo, el laboratorio dejó de producir. Las vacunas para el seco la estaba, las regalan. Claro. Uno tienes que comprarla, tú vas claro. y te regalan. ¿Cuántas tú quieres? ¿100, 150? Sí, sí, sí así es. Incluso a mí me la ofrecieron, un veterinario amigo, me dijo, ve y búscala y bú llévate suficiente para que le dé a tus vecinos. Porque sí. la, la enfermedad puede revertirse en tu sí, contra si sí. tu vecino no, no cura a sus así animales. Es, pues, así pues cuando yo fui me dijeron que no había. Y entonces volví donde él y me dijo, no, lo que pasa es que me acabo de enterar que hay un problema entre el laboratorio y, y, y ese departamento es, que dice Fulvio y la vacuna dejaron de fabricar. Evidentemente. O que, sea, todos los animales se han muerto en cierto, en cierto de cierta manera por una negligencia de ese departamento. Evidentemente que lo que expresa el ministro es una falta de responsabilidad. Muchas veces eh, se quiere estar echando culpable. pero el único responsable de la sanidad animal en nuestro país, es el Ministerio de Agricultura, por medio de su departamento de sanidad animal, igual que sanidad vegetal. Aquí no se puede dejar de estar entrando todas las cosas, por ejemplo, hay restricciones. Entonces, en el departamento de sanidad animal, él no me puede decir a mí, o a nosotros, o al pueblo, que los productores no ponen la vacuna, para estarse ahorrando un chelitos. Eso es sumamente fuera de fase. Quien pone una granja y pone una plantación de pollos o de gallinas, lo primero que hace es que vacuna. ¿Por qué? Porque está en riesgo toda la inversión, Pero que no son solamente, miles de claro, millones. Claro. Yo tengo entendido que la vacuna siempre se ha regalado que no se cobra, no se A, no a, se vende. a los productores pequeños ah, okay. a, de casa se les regala, okay. pero ya productores de granja tienen yeah. que hacer inversión en la compra de las vacunas. Pero es una inversión que está dentro del costo de producción. No la van a dejar de hacer. Correcto. ¿Por qué? Porque pone en riesgo toda la inversión que se hace en una granja. Señores, en una granja, por pequeña que sea, son millonarias las inversiones que se hacen. Sí, yes. Yo voy a dejar por, por eh, 50 mil, 100 mil pesos Perder una inversión de 5 millones de pesos, no pues jamás. Es. Y es importante, nunca. entonces, ahora, salud pública intervenir. Oigan esto: salud pública intervenir porque pudiera ser que donde se mueran 100 o 200 pollos, miles, de esto, Uay, hay miles. Un poco de eh, además del foco de contaminación, cuando viene a ver, no lo están vendiendo eh, eh, en, en, en los mercados públicos. ¿Que ¿Quién está supervisando eso? De que no cojan esos pollos que ya se murieron y no los estén vendiendo claro. a nosotros entonces. Recuérdese lo que hubo ¿Eh? hace poco con uno. Es, es contagioso. Que... un lugar que había es... aquí en San Francisco que <coughs> después que, lo, que la vaca se morían duraban dos días muertos, entonces ven, y le, iban y la buscaban y la picaban sí. para. Hacer... Es contagioso bueno, para el ser llamarla, humano con una manifestación de gripe, una manifestación de conjuntivitis. Es contagioso así. No es eh, que es malo consumir el pollo, el, el pollo per se sano. Sí, pero después okay. de muerto. Bien, vamos ahora, a ahora, ahora, hay que tener Momentito, cuenta que después de muerto no se debe de consumir. No. Bueno, adelante, buenos días. Sí, buen día. Mira, buen día. yo estoy mirando el programa y dice el joven que, que no es la verdad que un productor de pollo va a dejar de poner la vacuna poniendo en riesgo su capital. Óyeme, el dominicano acostumbra a eso porque aquí la mayoría de negocios no tienen seguro aquí la mayoría de negocios no aseguran tú tienes tu negocio, tú no lo aseguras tú, tú coges riesgo y así mismo es lo que está pasando lo que está diciendo el ministro de agricultura es porque tiene pruebas de, de lo que ya muchos productores te, te, lo, te lo dijeron a él diciéndole, coño pues están economizando los pesos, como dice él dejamos bueno. que nos, nos llegara pero eso, eso son ellos puede, puede pero la que se de el negocio, caso aquí, la mayoría de negocios, tú sabes negocio por negocio y no están asegurados. Pero mira, pero mira, déjame decirte. Puede hay que se dé hay algo que Ahora, tiene mucha lógica. Oye, Fulvio, sí, y, amigos, y Quiero decirle, quiero decirle algo sí, después. No de se vaya, razón. no se vaya, oiga no sé se vaya. Si Lo que dice Fulvio tiene mucha lógica por lo siguiente. Ningún eh, eh, productor que tenga 5 millones, o 6 millones, o cuatro, o tres o dos eh, invertido en una granja, va a dejar que esa inversión en riesgo de perder esa inversión. Por no gastar, ¿qué cuesta 20, la vacuna? 20 mil pesos. 100 mil, 20 mil, 30 mil, 50 mil pesos. No es verdad. Entonces, otra cosa, madre. Manténgase ahí. Sí, manténgase ahí. Manténgase ahí. Otra cosa. Es de obligatoriedad que el Departamento de Salud Animal de República Dominicana, del Ministerio de Agricultura, debe de supervisar todas las granjas del país y supervisar el, el movimiento diario de las aplicaciones de todas las vacunas, el protocolo de crianza de carne animal, el protocolo de crianza de huevos, todas todo el protocolo debe ser supervisado por el Ministerio de Agricultura a través del, del Departamento de Sanidad Animal. Lo que ha pasado es una falta de planificación y responsabilidad. Y también debe de velar que no falte aquí ningún tipo de vacuna que se apliquen en el protocolo de la crianza animal. Muy bien. Bueno. Eh, es importante eh, decir que eh, creo que producción tiene la declaración de, de algunos productores. Y gracias al moca. amigo televidente que tuvo. Sí, creo ahí que tenemos por ahí pasó. la declaración de, de algunos productores de pollo de, de, de Mo, que está listo. Vamos a escucharlo. Sí, esto es algo muy preocupante por lo que está aconteciendo en esta área. Es algo de una cantidad enorme de pollitos y posiblemente más de 15 mil pollitos ahora mismo están en pérdida. Yo me siento muy preocupado, en verdad, a observar esto, ya que no tengo quizás ya la capacidad de hablar en cuanto a esto, en cuanto a lo que está aconteciendo. ¿Aproximadamente a cuánto asciende la pérdida? 16 mil pollos. Uh, por ejemplo, ahora mismo yo tengo una pérdida más de mm, 3 millones de pesos. Cuando yo vi que todas mis gallinas se estaban muriendo, yo me puse loco, porque yo ese dinero lo cogí prestado para criar esas gallinas. Y entonces yo di la alarma, llamé a los demás colegas productores, les pregunté que si ellos no tenían problema en su granja, si en él me dijo que sí, Luis me dijo que sí, la hermana mía me dijo que sí, pero la hermana mía ya la había pasado. Ya tiene la granja vacía, ya. Y después eh, nos comunicamos con los colegas de la, de la Lomita, estamos aquí, estamos aquí. que están aquí, sí, están aquí. Y esos son más pequeños todavía que nosotros. Son productores de 1.500, 2.000, 3.000 pollitos, ellos de ahí no pasan. Entonces, ya nosotros dimos a voz de alarma para que el gobierno y el ministro se enteraran. Como gracias a Dios se enteraron. Y lo que yo más quería era que eso lo aclaro yo ante la prensa. No era solo que me resuelvan, que me ayuden. Es que no voy a poder seguir criando más nunca, si no nos ayudan, si no nos educan a nosotros los productores, si no nos concientizan. Porque si vuelvo a criar, porque la otra vez me había afectado. Si vuelvo a criar otra vez, me va a pasar lo mismo. Es decir, que el interés mío más grande ha sido ese, que se resuelva el problema de la enfermedad. Porque no vamos a poder vivir de esto. No. ¿Cuánto pedí? Yo pedí aproximadamente 2 millones y medio de pesos, o que la gallina se invierte mucho más que los pollos. Nosotros tenemos una lista, o incluso dos listas. Eh, yo fui encargado de decirle a los muchachos de la Lomita, que son los más pequeños productores, aquí están, que hicieran una lista de cuáles fueron los productores afectados, ¿verdad? Aquí levantamos esto que está pasando ahora: Tom Ureña, Luis García, eh, Trina. Y un servidor, Xené García. Ah, y Darío, sí, que está por aquí, que es de los pequeños productores. Eh, nosotros no le, vamos, no le vamos a defraudar, no le vamos a engañar. Porque nosotros lo que queremos, que ustedes lo han dicho, es trabajar. Trabajar, volver otra vez, porque quedamos sin empleo. Ya eh, se nos fue todo. La sangrecita que teníamos ya se fue. Eh. Pero gracias a Dios que lo tenemos usted, señor ministro y el presidente de la república. Bueno, ah, bueno, mis amigos. Millones este de pesos. Es difícil, sí, millones de pesos. Bueno, y entre esos dos, ahí eh, hay cinco, cinco millones, millones, uno dos y el otro tres. Y otra vez la alarma, la voz de alarma. Salud pública, la atención y vamos a supervisar hacia dónde van los pollos que se están muriendo. Es importante sí. porque cuando viene a ver, y esto es una especulación de mi parte, claro, eh, nos están vendiendo eh, esos pollos que ya se murieron. En los mercados y a la fritura. No diga eso. ¿Eh? No, no, no, no, yo es una especulación. Yo admito que es una especulación y estoy llamando que a la que supervise que ¿Hacia dónde van esos pollos que se murieron? Deben apoyando... de enterrarlo en una fosa común. Ah. Todo, incinerado ahí. Incinerado. ¿Y, y, ¿Quién le da seguimiento a eso? Bueno, el Ministerio que de que Salud. Seguimiento bueno. a eso. Salud pública. Bien, vamos a ver el WhatsApp, mis amigos. Vamos a ver el WhatsApp.